La tradición se mezcla con la modernidad en Albalate del arzobispo. Prueba de ello es el monumento dedicado a la Jota. Fue construido por el artista Ángel Lorenzanz y constituye el primer monumento levantado en Aragón dedicado a esta tradición tan querida.